Cuando en internet se usa la palabra fake, la gente se refiere a algo que es falso. Lo que vas a ver a continuación no es fake.